En nuestra primera noticia tenemos que durante el evento se presentó el póster oficial de lo que será la cuarta temporada de Craig of the Creek. Luego de ganar la guerra de captura a la bandera, Craig se convirtió en el nuevo rey de Creek, por lo que es probable que su estatus venga con todo tipo de nuevos privilegios y responsabilidades. Además, se explicó que tendrán una expansión del equipo principal del programa. También los veremos explorar más allá del arroyo. Conocerán nuevos amigos y emprenderán una aventura aún más grande que la que hemos visto hasta ahora. La cuarta temporada de Cray of the Creek comenzará a transmitirse en Cartoon Network a finales de este año. Entre otras noticias, durante el panel de Jelly Stone en San Diego Comic Con at Home, el productor ejecutivo de la nueva serie explicó que, si bien el programa se basa en todo el canon de Hanna-Barbera, gran parte del programa fue moldeado por su afición por programas como Loud Olympics, donde los personajes a menudo aparecían juntos en diferentes situaciones y que la idea original era que íbamos a crear un montón de cortos similares a lo que estaban haciendo con Looney Tunes. Además de una serie de nuevas imágenes del show, el equipo creativo también compartió el primer vistazo de la serie. Su estreno se realizó el 29 de julio en HBO Max. Continuando con las noticias, durante el panel de The Great North se reveló que la próxima temporada tendrá el primer episodio de Halloween de la serie donde el personaje de Will Ford contará una historia sobre Lumber Zombies. The Grey North regresa para su segunda temporada este otoño en Fox. Y hablando de anuncios, también tuvimos un panel dedicado a la serie Jen Lock. La primera temporada ya se encuentra disponible en HBO Max. La misma sigue a Julian Chase en un futuro distópico donde la última sociedad libre de la Tierra recluta jóvenes pilotos para el experimento gen Durante el panel se reveló un adelanto de lo que será la segunda temporada. La misma se estrenará en otoño de este año. Entre otras noticias, el panel de Disney Television Animation compartió un clip exclusivo del episodio estreno de The Ghost and Molly McGee. Una próxima serie animada sobre la optimista preadolescente Molly y su extraña amistad con el fantasma Scratch. Esta serie llegará a Disney Channel en el mes de octubre. Continuando con las noticias, los equipos creativos de Amphibia de Disney Channel y de The Old House, tales como Bad Bradley de Amphibia y Dana Terrence de The Old House, organizaron conjuntamente un panel con una lectura de mesa con estrellas de ambas series. El primer episodio de la tercera temporada de Amphibia se estrenará el 2 de octubre con un episodio especial de duración extendida. Además, anunciaron un nuevo episodio especial navideño de 22 minutos que contará con una canción escrita por la creadora de Steven Universe, Rebecca Sugar. Con respecto a The Old House, Dana Terrance comentó que esta segunda temporada se centra en el viaje de luz para encontrar un portal de regreso al mundo humano, donde deberá enfrentar diferentes dinámicas dentro de su familia y lidiar con sus florecientes sentimientos por Amity y además nos recordó que debemos mantener el apoyo a la serie para que en un futuro Disney apruebe más proyectos de este mágico mundo. Entre otras noticias, lo más destacado del panel de los Simpsons fue el adelanto exclusivo de la próxima casita del horror. La misma será protagonizada por el actor de voz invitado Laris Lamarque como Vincent Price, donde interpreta algunas rimas al puro estilo de Edgar Allan Poe. El especial del horror saldrá al aire el día 10 de octubre. Pero antes de que llegue, la nueva temporada debutará con un primer episodio completamente musical. Continuando con las noticias, también tenemos novedades de la serie animada de Netflix, The Dragon Prince. Además de mostrar spoilers sin contexto, en el panel hablaron sobre las próximas temporadas y se reveló la existencia de algunos nuevos personajes que han agregado al mundo transmedia de The Dragon Prince. El personaje será presentado en la novela canónica The Dragon Prince Book 2 Sky y se lanzará el 3 de agosto. Richmond, co-creador de la serie, también reveló que los 12 personajes creados para el próximo juego de rol de mesa, Tales of Zadia, también pueden hacer cameos en temporadas futuras del programa. Entre otras noticias, también tuvimos un panel exclusivo de Star Trek. Primeramente se presentó el nuevo tráiler de la venidera temporada de Star Trek Lower Decks, Después de los acontecimientos de la primera temporada, estos nuevos episodios prometen satisfacer a los fanáticos de la franquicia con su nueva temporada, donde presentan coloridos escenarios y nuevos personajes dispuestos a desafiar a los tripulantes de la nave Cerritos y Titan. También durante el panel se presentó el primer teaser de lo que será Star Trek Prodigy, próxima serie a emitirse en Paramount+. Plus. El teaser nos presenta a un grupo que descubre el abandonado barco experimental USS Protostar en el cuadrante Delta. Estos deciden tomarlo como propio para explorar las estrellas. Pero cuando el holograma de entrenamiento de la nave, una réplica de la icónica capitana del Voyager, Catherine Janeway, se activa, nuestra joven tripulación se verá moldeada por los ideales de la flota estelar. La serie, originalmente programada para debutar en Nickelodeon, ahora se estrenará más tarde este otoño en Paramount+. Aparte de las noticias de la San Diego Comic Con, aún quedan algunas novedades por comentar, como por ejemplo el recién estrenado tráiler de la próxima película de The Loud House. Esta aventura sigue a la familia Loud a Escocia, donde descubren que son descendientes de la realeza escocesa. La familia se entrega rápidamente a la gran vida cuando descubren que su hogar ancestral es un castillo. The Loud House Movie se estrenará en Netflix el 20 de agosto. Continuando con las noticias, uno de los personajes clásicos de Disney, Goofy, protagoniza una nueva serie de cortos llamados ¿Cómo quedarse en casa. Estas animaciones están inspiradas en los eventos del día a día de cómo ha sido lidiar con la pandemia durante el último año y medio, abordando los temas de cómo usar una máscara, aprender a cocinar y maratones de series. Walt Disney Animation Studio presentará a Goofy en Cómo quedarse en casa en streaming en exclusivo en Disney Plus el próximo 11 de agosto. Para finalizar, recordemos que poco después del lanzamiento del episodio 5 de Geluba Voz, la página oficial de Twitter agradeció a los fanáticos por los 10 millones de visitas el pasado 6 de mayo. La publicación continuó anunciando que el próximo episodio tomará más tiempo en producirse y que necesitaría un mes adicional para la siguiente actualización. Adicional a esto, el pasado 16 de julio compartieron un pequeño gif con Moxie y Blitzo, como adelanto del próximo episodio donde mencionan que se encuentran trabajando muy duro para realizar el lanzamiento. A juzgar por lo adelantada que va la animación, podríamos suponer que su estreno lo podremos esperar para principios de agosto.